Pastor, quería comentarle, dar mi testimonio, este, referente a, a mi dolor de cabeza, a todo mi, mi cuerpo adolorido. Eh, el día, antes de ayer tuve ese dolor, ese malestar total, congestión nasal, tenía este, el dolor de cabeza, tenía esa fiebre fuerte, que me sentía, todo el cuerpo ardiendo. Y de ahí bajaba a frío. Era como que quería darme la enfermedad y no quería darme, pero el dolor de cabeza era, era fuerte. Entonces, este, la vez pasada me sucedió lo mismo. Y no quise llamarlo porque yo dije con oración fuerte voy a poder quitarme esta enfermedad. Pero no, tuve que llamarlo a usted y usted oró por mí y sané. Esta vez no quise pasar por eso. Es por eso que le llamé de inmediato apenas al día siguiente empecé a sentir ese malestar. Le llamé a usted. Pastor, apenas usted oró, me quedé dormida. ¿no? Usted oró con el pañuelo del cual nuestro Pastor Principal ha orado y por el poder de nuestro Padre Celestial, el fuego de su Espíritu Santo quemó en mí el dolor de cabeza y me dio mucho sueño. Me quedé dormida, desperté y tenía todavía un poco de dolor. De hecho, que ha sido tanto el dolor interior? Pastor, que, que cada vez que estornudaba o que movía mi cabeza, las, como que las venas me, me dolían. Sentí algo así. Pero gracias a Dios y para la gloria de Dios, todo pasó, Pastor. Todo en la tarde ya me normalazo este, y empecé a hacer mis cosas normal y todo bien para la gloria de Dios. Gracias, Pastor, gracias por guardarnos, por cuidarnos, por guiarnos espiritualmente a diario, dando usted también todo su tiempo para con nosotros, Pastor. Que Dios lo bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Bendiciones, Pastor. Muchas gracias.